...bueno pues aquí estamos, estamos en una localidad hermosísima... ...aquí en la Raya de Portugal, en la comarca de Sayago, provincia de Zamora... ...con una persona especial, ese tipo de personas que cuando hablas con él... ...en este caso con Ángel, Ángel que se llama Ángel El Linos... ...El Linos es el gentilicio por el cual es conocido él... ...y seguramente que ahora nos explicará el por qué sobre El Linos... ...pero es, y quería matizarlo un poquito... ...ese tipo de personas sabias que cuando hablas con ellos... ...no se dan importancia y es más, no quiere tampoco, le cuesta mucho... Reconocer la gran sabiduría que tiene en cuanto al mantenimiento y, sobre todo, la labor de transmisión que está haciendo aquí en Fermoselles de su tradición oral. Estamos con Ángel. Ángel, muchísimas gracias. No te quedemos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Y además, que estamos en un sitio donde se come fenomenal. En, pues, un, en una casa de tu amiga, ¿no? De Mar, sí, sí, de Marimar. Sí, sí, que sí. Se llama el Bar España. El restaurante España, en España, sí. Donde se come fenomenal. Uh -huh. Ángel, nosotros nos hemos reunido contigo porque nos consta que eres una persona, como decía que no solamente tienes y mantienes parte de la herencia tradicional de aquí, de la zona de Fremoselle, sino que también lo transmites, pero tú construyes tus propios instrumentos, ¿por qué no te presentas tú a ti mismo? ¿Cómo, cómo presentarías tu ángel a toda la gente de Castellón? ¿Quién es Ángel el Nino? Pues un humilde tamborilero, que empezó a tocar el tamboril ya algo tarde, de lo que me pesa, porque me, me lo he pasado muy bien con el tamboril. Y me pesa a haber empezado antes por lo bien que me lo paso. <risa> y, y entonces, pues bueno, pues es una cosa que yo disfruto con ella. Disfruto haciendo los tamboriles y las panderetas. Flautas no hago, tengo que decir que flautas no hago. Pero si que haces panderetas hago y tamboriles. Hago panderetas y tamboriles. Casi nada. Oye, ¿y a ti esto cómo te vino la afición? ¿Tú de siempre te ha gustado la tradición o ¿Cuándo no se te no... despertó el decir, bueno, voy a aprender yo a... No, bueno, pues surgió. Yo ya llevaba de tamborilero ya unos años. Y dije, bueno, y si otros hacen tamboriles, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y pues no tuve mejor idea que desarmar uno de los que había comprado, pues para aprender a hacerlo. O sea, que eres autodidacta, nadie te ha enseñado co realmente. Co correcto, y panderetas tampoco, yo me lo he aprendido y ojo Juan Palomo, uh -huh. oye, aquí en Salamanca hay, hay escuelas donde la gente podéis aprender a, a tocar, pero a mí me, me gustaría que nos hablas un poco de las piezas tradicionales de aquí de Fermoselle, ¿cómo las has recuperado? ¿Quiénes quién han sido las personas que lo han transmitido durante años? ¿De quién habéis heredado vosotros todas estas costumbres, sobre todo las musicales, enfermoséis? Vamos a ver, aquí, en este pueblo, ha habido tamborileros de hace muchos años. Aquí, el tamborilero, eh, antiguamente, era el único músico que hacía el baile. Y todo el pueblo bailaba al son que tocaba el tamborilero, Pues es que no había otra cosa. Y es que bailaba la gente, más que baila hoy con una gran orquesta, con un tamborilero solo. Y bueno, pues esto ya viene. Aquí hubo un, un muy buen tamborilero ya conocido como el Matilla. Fue un gran tamborilero. Yo no lo conocí, claro, por supuesto, hace muchos años que murió. Y luego, de allí a acá ha habido otros. Uno era un tío mío como, conocido como el Antonio Linos. Eh, otro conocido como el Mortero. En fin, ha habido varios tamborileros. El Tronito, que me lo quedaba para atrás. O sea que es tradición aquí de tamborileros este pueblo. ¿sí? ¿Y dentro del repertorio musical que tenés, cuáles son las piezas más características? ¿La Jota, los Fandangos? Sí, jo, jo, jo, jo, jo, jotas, jotas y Fandango y, y eso, y, y vals y cosas de esa. ¿Y ahora enseñas a los niños pequeños también? Bueno, sí, estamos ahí, estoy haciendo ahí enseñando a unos pequeñitos porque no quiero que esto se pierda, porque uno pues va cumpliendo años y, y yo quería que quedara alguno aquí, que tirara para adelante con esto. Y estamos esperando porque seguramente que alguno vendrá ahora. Y sí, segura, ya... seguramente, que lo mismo se atreven a tocar algo conmigo. Qué bueno, pues vamos a hacer una cosilla. Vamos a, si no te importa, te voy a pedir, por favor, que nos toques una pieza, hacemos un poco de tiempo y regresamos enseguida, aquí en Fremoseyer, con nuestro amigo Ángel El Lino, un gran y buen tamborilero. Bueno, diréis, Daniel y Ángel nos habéis hablado de, que, de panderetas y de tambores, pero, pero no os habéis mostrado nada. Pues fijaros qué suerte hemos tenido cuando he hablado con Ángel y he dicho, no, no, yo no tengo ningún inconveniente en explicaros no solamente cómo funciona, sino cómo se hace una pandereta y un tambor. Así que ahora te voy a dejar a ti, amo el señor, y te voy a pedir por favor que nos cuentes cómo se hace un tambor y cómo se hace una pandereta aquí en Fermoselle. Qué elementos necesitamos y cómo te las apañas. Bueno, pues lo vamos a hacer brevemente. Esto es el, un tablero con el que hacemos el cuerpo del tamboril. No sea? es madera esto, porque si fuera madera el tamboril pesaría mucho. Entonces es un material que se llama ocume y con esto hacemos el cuerpo del tamboril. Esto lo tenemos que meter en agua para que ablande. se ablande y se pueda doblar porque si no mmm, se, se partiría. Con esto hacemos el cuerpo del tamboril, que es esto. Luego le metemos unos refuerzos del mismo, del mismo material de la caja por dentro. ...para ah, que tenga consistencia. Arriba y abajo, ¿no? Sí. Y con una pieza que hemos metido del mismo material por dentro... ...tapamos el, lo que es el empalme de la caja. Y con otra más finita... ...tapamos la junta de, de la caja aquí para que no se vea. Amigo. Y con eso tenemos el cuerpo del tamboril hecho. Luego nos toca hacer un tipo de aros... ...le llamamos arillos porque, es, porque son pequeños. Aquí envolvemos la piel. Previamente la hemos mojado... Hay que mojarla para que doble. Perdóname, Ángel, ¿tú usas algún tipo de piel en concreto, sí, de sí, qué sí, animal? Sí, de cabra. De cabra, de, de cabra. Puede valer de oveja y a, a, antiguamente las hacían de galgos. De galgo, de galgo, porque Por porque la piel de la cabra la vendían y valía dinero. Cuando el perro ya no valía para cazar, la aprovechaban para hacer el tamboril. No cojas ese ejemplo, ¿eh? <ríe> bueno, entonces mojamos la piel. La mete, lo, ...lo ponemos aquí, la doblamos aquí bien dobladita... ...se mete toda para debajo... ...y queda hecho el, lo que vemos aquí... El, bueno, el, el, este. Este, ...este arillo que, que vemos aquí... ...es este, solo que está envuelta la piel a él. ¡Ah, qué bueno! Qué Eso bueno. es lo que son, Llegamos los, los parches del tamboril. ¿Y una vez que tenemos ya puesto el una parche? Ve, una vez que tenemos el parche montado, lo, met, lo metemos en la caja... ...y después de que hemos hecho ya un aro esto es un aro para un tamboril que está suelto yo pensaba que era para, para hacer el queso no no es para es para el tamboril eh, esto lo, lo, lo pegamos a la medida de la caja le hacemos una pequeña una pequeña cuña para que quede bonito que sería como esta tenemos, pieza? como tenemos ahí el ejemplo aquí tenemos ya uno hecho amigo este ya está pegado y con, hecho con los agujeros para meter la cuerda. Para luego tensar, claro. Para meter la cuerda que lleva el tamboril. Que son estas. Correcto. Entonces, metemos esto sobre el arillo y, mediante un aparato que tengo yo inventado, tensamos los dos parches a la vez. Y le ponemos la cuerda y lo dejamos unos días que sequen los parches. Y ya tenemos el tamboril apto para tocar. Y si no se ha quedado muy claro, porque tampoco tenemos mucho tiempo... Esa grande rasgo es No, no, no, ¿eh? te, te voy a poner a ti en un, en un brete ahora. ...aquí tenéis a Ángel enfermo Selle, ...podéis venir a esta hermosísima localidad... ...que es digna de ver, porque es una maravilla de localidad... ...tiene una arquitectura tradicional impresionante... ...y una calidad humana al mismo nivel... ...que la arquitectura tradicional... ...y estoy seguro que Ángel, el lino... ...a cualquiera que le preguntéis, os diré, pues allí en tal casa vive... ...venid, preguntarle a él... ...porque él es un gran maestro... ...ahora me gustaría que nos explicaras así de la forma también... ...bueno, falta algo también... ...sí, porque sí, estos fueron... sí bueno, es que se me escapa... ...porque como no disponemos cosas. de mucho tiempo... ...pues bueno, esto lo ponemos aquí mediante una pieza que hay aquí, todo esto es bueno lo, lo ponemos aquí con, con un par de tornillos cosidos por dentro y bueno, digamos que es la agarradera del tamboril o sea que sería esto, correcto correcto para luego tenerle a... bueno, yo no sé cómo... eh... parece que voy a la compra ¿eh? sí. <risa> que mal se me da a mí esto, tengo esto, que aprender más sería. Que... qué bueno, eh? y para hacer una pandereta pues ahora, ahora por lo explico ya no, rápidamente Mira, ahí, tenemos, ahí tenemos lo que es el cuerpo. Hemos doblado la madera anteriormente, y la, la, la pegamos y tenemos el cuerpo de la pandereta. Que aquí la tenéis con agujeros y para las ahí, ahí ya, Aquí ya la tenemos con, la, con los agujeros para las sonajas. La, las, las hago en dos modelos, en, con este y con agujero como, por ejemplo, esta. Ajá, Esta es la de la ferín. Sí, son, son modelos distintos, hay a quien le gusta esto porque dicen que se, se, se coge mejor. Sí, en nuestra tierra, mejor este, este tipo. Bueno, pues ya está. Entonces, Preferimos, sí. entonces lo hacemos así para que haya Venga. para todos los gustos. Vale, y una vez que tenemos esto hecho, con, con, con este arillo, que es como los que hemos puesto aquí anteriormente, eh, después de tener el parche, que es el mismo sistema que el del tamboril, simplemente que en este va cosido. Ah, amigo. Aquí hay que coser sobre una cuerdita, de aquí lo podéis ver. ¿No? Sí, sí, sí. Mojamos, mojamos el parche, va una cuerdita por dentro y, y después doblamos y cogemos la cuerda que va y con otra vamos cosiendo todo alrededor. O sea, que también tienen triángulos esto, tiene, tiene no es cuestión de, tiene. Es de hay que hacer bastantes panderetas tiene. para que empiecen a sonar, ¿no? Tiene. <risa> y lo más interesante, Ángel, esto está hecho precisamente para que suene, ¿no? Perfecto. Pues yo te voy a cambiar el parche por la pandereta y te voy a pedir que nos toques una pandereta. ¿Qué os puedo decir? de apetece escuchar una pandereta, típicamente, femosellana? Oh, se dice tenemos Sí, sí, sí. Bien, pues ahora me mito, ahora me mito, pero vamos a volver, vamos a volver porque tenemos que dar la sorpresa de presentar a parte de tus alumnos. Te parece bien, Ángel? Ah, correcto. Vamos a ver cómo son esa pandereta. Las barandillas del puente se menean cuando paso. A ti solita te quiero. De la demás no hago caso, dime dónde vas, morena, dime dónde vas a la dime dónde vas, morena, ...ya a las tres de la mañana, voy a la fuente del caño a beber un poco de agua, que me han dicho que es muy bueno verla por la mañana dime dónde va Morena, dime dónde va Salada dime dónde va Morena ya a las tres de la mañana Ayer te vi que subía por la vereda primera luciendo el vestido blanco y el pañuelito de seda, dime, ¿dónde va Morena? Dime, ¿dónde va Salada? Dime, ¿dónde va Morena ya las tres de la mañana? Las barandillas del puente se menean cuando paso, a ti solita te quiero, de de más no hago caso, dime dónde vas morena, dime dónde vas a lavar, dime dónde vas morena ya las tres de la mañana, dime dónde vas morena, dime dónde vas a dime dónde vas morena ya las de la mañana. ¡Qué bueno! Madre mía, Ángel, vaya lujazo. A ver, cuéntanos con quién estamos. Estos son parte de tus alumnos, ¿no? Pues estamos empezando por aquí, por a mi lado. Estamos con Carmen, Eloy. Richard y Celia, que son parte de... de son, la son mis alumnos de flauta de tamboril que estoy intentando, a ver si alguno me sale tamborilero. ¿Tú crees que no habrá aquí madera? Yo, yo, yo veo yo, mucha yo madera aquí, sí, ¿eh? yo creo que sí. ¿Cómo dices tú? Que yo sí. ¿Tú sí que qué? Salgo tamborilero. ¡Ole ahí! eso, oye, eso oye, me ha gustado. Y a mí me gustaría <ríe> que nos contaras por qué quieres ser tamborilero. ¿Pero por qué quieres... A que, te, ¿Qué es lo que más te gusta a ti de todo esto y qué es lo que no te gusta? Me todo. en la fiesta? Sí. ¿El de otros pueblos? Sí. ¿El que la chica te diga, mira, mira ese cómo toca, ¿no? De noche o... no se suele tocar. ¿Cómo? Que de noche no se suele tocar. Porque eres muy joven, pero cuando sea más mayor sí que tocarás de noche. Y... Mira, fíjate en Ángel. Ángel le llaman para tocar a cualquier hora. ¿Y Andas, no, tengo, no tengo yo tocado de noche. Cuéntanos alguna de tus hazañas, Ángel. Sí, bueno, pues que te llaman para tocar en una fiesta de un pueblo y hay que tocar de día y de noche cuando haga falta. Y es que eso es así. Y al margen de eso, para tocar, me imagino yo que habéis trabajado y, y os juntaréis. Sí. El hoy, ¿no? ¿Cuándo cuándo juntáis a ensayar? En los viernes, después de que acabemos de ensayar bailes. Ah, o sea que también bailáis. Sí. Pero no chicos, sois todos unos artistas aquí en este pueblo. Ángel, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo ¿Te contáis con algún tipo de ayuda, un local, donde sí, ensayáis? Pues, sí, bueno, ensayas? estamos en un local que es, del, ayunt que es del, del ayuntamiento, digamos, del pueblo, un local público, nos lo deja el ayuntamiento, y bueno, ahí hacemos los ensayos de baile con Lorena, y después de baile, pues hacemos flauta tamboril, los que ves aquí. ¿Y ¿Hay más niños? Y pandereta. Ah, pandereta Sí, también? Sí, sí, hay en, en, en flauta tamboril no, los que estamos aquí. O sea, que son estos cuatro y, y dos chicas. Luego en Pandereta ya hay por ahí alguno más que luego los veréis. Que me parece genial que las mujeres os animéis a hacer estas cosas que siempre han hecho los hombres, porque ya está bien, ¿no? También vosotras podéis hacer fiestas y tocar y hacer música para que la gente baile. Porque realmente para eso se toca, ¿no? Para que la gente baile. O tocáis para, por vosotros. ¿Por qué por qué tocáis vosotros la, la... ¿Cómo se llama? La, la flauta pastoril. La flauta, la flauta pastoril. pastoril. ¿Por qué la tocáis? ¿Por qué elegís y tocar ese instrumento y no una guitarra eléctrica o un... Tú mismo, Eloy. Porque es un instrumento de toda la vida, la guitarra eléctrica es más moderna y como que no la aprendemos así ya y no. ¿Y tú? Pues... ¿Por qué, por qué, por qué aprendiste? ido tu papá, a tu mamá también les gusta o, o ha sí. salido, salido de ti? Eh, a mi padre y mi madre también le gusta. Es muy importante también verdad ver el ejemplo en papá y mamá porque a mí me consta que Carmen también, aquí en La Moza, que es un tremenda, es tremenda esta niña, es, tiene también un ángel que también sus padres forman parte de... de una parte importante, son los que les empujan realmente y les anima a que continúen con la tradición en este caso de esta zona de, de Zamora tan, tan bonita y tan particular que estáis aquí ya en la parte más final del Sí, estamos ya en el último pueblo de, de la provincia de Zamora y Sayago, y ya con nosotros estábamos rayando con Portugal A mí me han dicho que tú dices unos brindis muy bonitos Bueno Oye, y antes bueno. de, de sentir como tocarían, no nos despediríamos que no nos despedirnos, es un hasta luego, siempre digo lo mismo pero yo pienso volver a las Fermoselle que me encanta vuestro pueblo, Majo ¿No? brindarías con nuestros amigos de Castilla y León y nos tocáis una pizecita? Sí, yo brindo, pero necesito una botella de vino. ¡Me cago en la leche! Pues vamos a, vamos a ver si conseguimos una botella. Oye, pues anda, que nos pides en un pueblo como Elles, que no hubiera vino sería increíble. Y tanto que sí. ¿Con qué una botella de vino? Pues mira lo que hay aquí, majo, que te teníamos preparado ya. Una botella de vino a, a, a, para brindar a, a, con los ahora sí, ahora amigos ya, pues, ahora de Castilla y de León. Ahora podemos hacer el brindis ahí, a, a salud de, de esta gente con la música a todas partes. Hola ahí! Dice así, señor, tú que eres ejemplo de bondad. Y nosotros somos tus muchachos. Ya que no se hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Bendito licor, dulce tormento. ¿Qué haces ahí fuera? Vamos, para adentro. Dice el dicho que el que bebe se emborracha, que se emborracha se duerme. El que se duerme no peca, ya que no pecaba al cielo. Entonces bebamos para que al cielo vayamos. O vino de las verdes matas, yo te bebo, tú me matas. Me haces andar a gatas hasta subirme por las paredes. Pero más vale un beso en ti que cientos en las mujeres. Estiro el brazo, cojo el codo y a vuestra salud. Me lo bebo todo. Salud. Salud. Y ahora que eso de la música enfermos ellos, ¿apetece? Sí. Pues venga, vamos a tocar un poquito.